Hola, hola amigas, ¿cómo están? Karina Parra les saluda por acá, eh, mentora de emprendimiento y vamos a hoy hablar sobre una página que me encantó, se llama pymesenlinea.cl ¿Y por qué me gustó tanto? Porque en este mundo del emprendimiento siempre necesitamos estar el día, siempre necesitamos estar capacitándonos y aprendiendo nuevas técnicas de venta. Y en este aventurarnos en llevar nuestro negocio tradicional al mundo online, creo que esta es una plataforma que va a impulsar tu negocio. Eh, está de la mano de Corfo, es gratuita, ingresas con tu clave única entonces para nosotros los chilenos es una eh, plataforma maravillosa porque puedes acceder a capacitación de calidad sin necesidad de desembolsar dinero así que hoy les traigo este dato y quiero eh, explicarles cómo armar su perfil y cómo acceder a uno de los cursos que me encantó. De hecho, ya llevo casi la mitad del curso. Eh, tiene muchísimas cosas muy buenas como, y entretenidas, como que te va uh, realizando quiz, eh, te va haciendo test para saber si tú vas comprendiendo la información que te van entregando. Lo que me parece Demasiado bueno porque eh, vamos inmediatamente adquiriendo nuevos conocimientos, pero a la vez los vamos reforzando con estos eh, test, con estas pruebas rápidas que son muy eh, amistosas, que eh, la verdad es que son muy eh, fáciles de hacer. Entonces, por medio de este video quiero recomendártelo a ti, emprendedora. Para que puedas aprender nuevas técnicas eh, en la mira, en, el, en ese mirando el horizonte de que queremos llevar nuestro negocio tradicional al mundo online. Yo sé que es una vitrina maravillosa que nos ayuda a captar clientes, que nos ayuda a visibilizar nuestros negocios, que nos ayuda a generar ventas y que sabemos lo muy importante que es generar ventas para nuestra familia, para nuestro negocio y bueno, para la economía familiar. Así que vamos a comenzar. Esto va a ser un pequeño tutorial. Síguenos. Ahí, eh, sé nuestro seguidor, aprieta la campanilla para que los próximos videos también los puedas ver. Ya siempre voy a estar trayendo a colación nuevas plataformas para que nosotros los emprendedores podamos despegar y podamos ir al siguiente nivel con nuestro emprendimiento, con nuestro negocio. Ya vamos a tener varias plataformas. Voy a estar mostrando muchas plataformas que nos van a apoyar en ese camino. Así que, chicas, bienvenidas a este video en donde vamos a hablar de pymes en línea para recibir capacitación sobre, por ejemplo, estrategia de ventas digitales. Vamos. Entonces, lo primero que tienen que ir a su perfil, van a ingresar con su clave única o pueden también llenar un registro. Es muy sencillo y luego vamos a ir a capacitaciones y quiero mostrarles el primer curso que lo tengo acá, vamos a esperar que cargue estos cursos e-learning aprenden desde su computadora en el momento que ustedes quieran que es lo más fantástico porque por ejemplo, las que somos mamás pueden esperar ustedes que se duerman los niños para tranquilamente sentarse frente al computador o desde el celular y tomar sus clases de ventas online Vamos a, en este caso dice, utiliza nuestros filtros para encontrar el contenido que se adapte mejor a las necesidades de tu negocio. ¿En qué etapa se encuentra tu negocio? Primeros pasos. Vamos a colocar primero espacio. Luego vamos a hablar sobre qué dimensión de negocio quieres aprender o adoptar. Si estás recién comenzando, yo eh, te propongo que vayas a Estrategia Comercial. Y luego a marketing digital, porque vamos a hablar sobre estrategias de ventas para vender en el mundo online. Y vamos a ver los resultados. Entonces, acá nos propone varios cursos y yo el primero que visualicé, que yo dije, no, de aquí tenemos que empezar todas las emprendedoras que queremos hacer la transición del, del emprendimiento tradicional, del tú a tú al mundo online, es este. El, la tercera opción que dice estrategias para ventas digitales y empieza muy de cero. Entonces, una vez que tú entras, vas, eliges el, el curso que quieres realizar y eh, en este caso entras a curso estrategias para ventas digitales y le vas a dar comenzar ahora. Vamos a esperar que cargue para comenzar a capacitarnos. Dice, bueno, te presenta el curso, están los contenidos, conocimiento de venta y mi emprendimiento, neuroventa, marketing centrado en el cliente, quién vende, quién compra y la presencia digital. Vamos a comenzar el curso y a mí me parece súper entretenido esto de que podamos eh, capacitarnos online porque hay varias cosas que... Eh, nos favorecen, que es el hecho de que podemos hacerlo en cualquier horario, es el hecho que es gratuito, que es una plataforma muy sencilla y muy amistosa de utilizar y los videos están muy bien explicados porque para mí fue fantástico, entendí muy rápidamente de todo lo que se trataba. Tienes tu panel, acá va el estado de avance del curso, en este caso yo tengo como, como la mitad realizado, pero... Estoy súper contenta de lo que he visto hasta el momento y te va dando una descripción del curso y además te va presentando videos. Por ejemplo, dice estrategia de ventas digitales, tú le das play y te trae el video para que tú puedas ir viendo toda esta, esta estrategia de ventas digitales. ¿Se ven? ¿Ven que es muy amistoso? Eh, muy bien con gráficas, eh, te va dando las páginas, te va dando la información y eh, por ejemplo yo quedé acá. Actividad, tiene una actividad formativa de verdadero y falso que una vez que tú vas aprendiendo, tienes la posibilidad de, por ejemplo, eh, que te vaya haciendo quiz. El marketing digital consiste en el desarrollo y aplicación de estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales, verdadero o falso. Vamos a ver, verdadero, lo puedes comprobar. Entonces, es muy intuitivo, me parece que la interacción que se produce genera eh, esa... Um, esa posibilidad de que se quede en nuestra cabeza, que nosotros la podamos ir interiorizando en nuestras habilidades como emprendedoras digitales, como emprendedoras que queremos hacer esa transición desde el, desde el negocio tradicional al mundo online. Así que, chicas, les dejo la posibilidad, les voy a dejar el link en el video también, para que puedan eh, entrar a todas las capacitaciones que tiene PyME en línea. ¿Ya? Son plataformas que podemos usar, son plataformas gratuitas, son capacitaciones que nos van a dar nuevas habilidades en nuestro negocio y eso siempre se agradece. Así que les paso este tremendo dato aquí en nuestro canal. Mi nombre es Karina Parra y soy mentora de emprendimiento. Eh, me encanta trabajar con mujeres. Eh, creo que en la economía familiar las mujeres siempre llevan ahí la batuta. Hoy en día tenemos... Eh, la posibilidad también de enfrentarnos al mundo laboral y, y creo que para las que han elegido por ejemplo el cuidado de los niños aprender cómo hacer negocios digitales es una super opción para obtener ingresos extra desde casa así que ese fue mi principal motivo para poder llevarles este video a casa para que lo puedan ver desde youtube y las invito a que nos sigan a que se suscriban a nuestro canal para que puedan eh, estar ahí al pendiente de nuevos videos que vamos a compartir porque vamos a estar revisando no tan solo esta plataforma sino que otras también para el desarrollo de emprendimientos desde casa o en forma online un besito grande a todas eh, si tienen alguna consulta, alguna pregunta eh, lo que ustedes quieran abajito en los comentarios pueden dejar la consulta, yo voy a estar contestando todos, si quieren a lo mejor que haga un video sobre alguna plataforma en específico o de algún programa para beneficio de los emprendedores, también coméntenmelo para yo poder estar averiguando y creando contenido para ustedes. Así que es eso. Karina Parra se despide por acá y nos vemos en un próximo video.